En primavera nacen más plantas En primavera las flores se abren En primavera los olores se perciben En primavera los amores no se inhiben Jamás se me no ocurrirá llorar aquello que apenas conocí. Fue de paso que la vi y ya nada pudo esperar. Pasó como un rayo por mi vida, como creo que le ocurrió conmigo.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 Se inhiben, pero no lloraré nunca algo así. Llegaste como te fuiste en abril, en mayo florecieron las pasiones. Ahora ya es invierno, ya no quedan razones. Pero mira por donde sí que queda algo. Algo simple y sano que siempre se queda. Si alguien conoce la razón de ese algo, que venga y me lo explique, mi alma espera. Jamás se me ocurrirá llorar. Aquello que apenas conocí, fue de paso que la vi.